¿cómo están? Hoy estamos hablando desde un tema muy grave del fútbol. Yo acá lo voy a buscar ahora. No. Debo buscar 379786. Ah, tengo que ir a aparecerlo de nuevo. Pues, eh, a ver, a cambiar el mensaje. cuánto he chojado todo el año porque no, dormí nada, no he dormido nada la noche entonces. Vamos a tirar una frase de amor, obviamente muy de amor. Yo soy muy fascista de amor. Mis ganas de verte son más grandes que la distancia que me separa. Esa es para la media naranja que me estoy mirando desde el otro lado, desde el otro lado del Atlántico. Ahora vamos a buscar una cosa muy particular, muy particular me... se, re... se reci... no, no, no, no. vamos a hablar del futbolista Cristiano Ronaldo como ven, yo no sé mucho de Cristiano Ronaldo, por eso busqué en wikipedia, fuente fuente original de wikipedia, Cristiano Ronaldo dos santos, dos santos Veiro eh, ese es el nombre completo de Cristiano Ronaldo, nació el... 5 de febrero de 1985. Muchos lo conocen Cristiano Ronaldo, el futbolista, el futbolista, el futbolista portugués que juega como delantero en la Juventus Turín de la Serie A de Italia y capitán la, en la selección portuguesa en, de la que es capitán. Ahí muestra una foto de Ronaldo y bueno, el nombre de Nacimiento Ronaldo, ¿verdad? Apodo CR7, El Bicho Fecha de Nacimiento, como ya les dije, tiene 33 años, el, el de 85 Nacionalidad portuguesa, altura 1,85 Peso 80, 86, 86, 80 kilos Su pareja es k -I. Irina Shaik, del 2005 al 2006, del 2010 al 2015 y Georgia Rodríguez del 2016 hasta actualmente. Su carrera futbolista debutó en el, año 2000. en el año 2002 en el Sporting, en el club actual es el FC Juventus Liga AD. Liga Serie de Italia, posición delantero, dorsal, sí, número 7. Goles en Clubes, 257. Puntos, partidos jugados, 765 partidos jugados tiene el señor... Este es el señor, ¿cómo le puedo decir? El señor... El diseñador Ronaldo jugó de para... su trayectoria empezó del 2002 al 2003 en el Sporting del Manchester City del 2002 al 2009 eh, y en el Real Madrid que fue su último club antes de empezar en el Juventus Turín que fue del 2009 al 2018 y el 2018 que es eh, está jugando en, a Juventus Turín futbolista masculino de Portugués Eurocopa ganada con el Portugal ¿no? eh, se consagró campeón en la 2016 con oro por plata para en Francia 2016. 16 se consagró campeón, en Portugal 2004 con plata se consagró segundo puesto y Gran Rusia 2017 se consagró con segundo puesto, con, con tercer puesto con bronce Y después dice la definición, dice más cosas Ecuador jugador, eh, ¿qué más puede ser? Eh, dice que tiene el futbolista, tiene dos futbolistas, que veces más veces han ganado el balón de oro. Con 5 y 3 balones de oro, 2 FIFA, balones de oro, sale el primer premio. Hasta que tiene 5 balones de oro y Messi. Messi, eh, acá dice todos los partidos que ha jugado. Un poco más, eso es lo que podemos decir. Y ya que estamos hablando del señor, ya que estamos hablando del señor estamos hablando del señor eh, este, Cristiano Ronaldo vamos a hablar de Lionel Messi también porque Lionel Messi es muy importante para nuestra selección Argentina y yo aunque tenga amigos no me puedo decir amigas eh, españolas yo voy a seguir apoyando a Lionel Messi y vamos a poner Acá okay, dice? Sí, Leonel Andrés Messi Cositini nació en Rosario 24 de julio del, del 87. Conocido como Leo Messi, futbolista argentino que juega como delantero, centrocampista, 7 o 8, pero esa no son los Ha desarrollado toda su carrera en el FC Barcelona en la primer, de la primera división de España y de la selección en la selección argentina que es el capitán Lionel Messi Medallista olímpico Nombre completo Datos personales Nombre completo Lionel Messi Andrés Lionel Andrés Messi Cosittini an, Nombre de nacimiento Andrés Lionel Andrés Messi Leo Leo, Leo Pulga El Mesías oh dios, son los apodos que le ponen fecha de nacimiento 87 24 de julio del 87 31 años tiene nacionalizado Argent es argentino nacional nacionalidad es argentina nacionalizado español eh, ¿Qué más podemos decir altura 1.70 peso 170 uno, uno, set, uno, uno, eh, peso 1 peso 72 kilos su pareja Antonella propuso carrera su carrera la ha llevado a cabo su carrera la llevó a cabo deporte fútbol Debutó en el 2004 en el FC Barcelona. Club FC Barcelona, Liga Primera División de España. Posición delantero o centrocampista dorsal número de en el club, 552. 637 partidos ha en el Messi. Juega en la selección argentina. Debutó el 17 de agosto del 2005. Tiene el número 10 y ha 2228 goles en 65 partidos. Argentina, medallero. Plata en Brasil 2014. Campeonato Mundial, Copa Mundial sub 20 Países Bajo 2000. 2005. Eh, medallero de la selección argentina es... Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014 Plata Copa Mundial Sub-20 Países Bajos 2005 Oro Sudamericano 2020 Sub-20 Colombia 2005 Bronce Sudamericano Copa América Me equivocé, perdón era. Copa América Copa América Venezuela 2007 Plata Chile 2007, plata. Estados Unidos 2007, plata. Las dos últimas pérdidas con Chile por penales. Y Juegos Olímpicos, Pekín 2008, oro. Eso es lo único que tenemos acá, del lado de Messi. Y ya estamos, vamos a jugar un poquito más de Dybala, de nuestro jugador, el jugador del pueblo. Acá tenemos información sobre Pablo Ibáñez. Pablo Ciclibana, apodo La Joya, nacido en la Leu, Leu, Laguna Larga Argentina, no sé dónde está Laguna Larga, en el 15 de noviembre del de 1923, 24 años, ha sido argentino e italiano, Italia, italiana, nacionalidades, argentina e italia latina, altura 177 77 kilos, es pareja Oriana Sabatín, presente del 2018, presente pareja Oriana Sabatín, debutó el fútbol Carrera, pues, actual es Fútbol, debutó al fútbol, debutó deportivamente el 2 de agosto de 2011 con, con el equipo Instituto de Córdoba. Lo voy a decir muy poco porque no puedo decir mucho. Por eso eh, Juega en la selección general el 13 de septiembre del, de octubre del 2015. Con el número 21 anotó 24 goles. Campeón de la Serie B de Italia Supercopa Super Copa Italiana Serie A Copa Italiana Copa Italiana Serie A Copa Italiana Y Serie A. 2014, 2015, 2016, 2016, 2017, 2016, 2018 y 2018 Esas son las copas que ha ganado por ahora Títulos reconocidos Hasta dijo el video mmm, bah.